It's even bad for that small ISP.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 Uh, usuario final, eh, además, uh, aparece ahí como end user, end user. Eh, en inglés. Eh, bien. Como acabo de decir, no es equiparable uh, usuario final y uh, sitio. Son dos cosas diferentes. Insisto, un único usuario, una única entidad, single puede tener múltiples sitios. Estamos hablando de una misma entidad, no entidades, entidades diferentes. And and yeah. eh, Entonces, lo que hacemos es que cambiamos el título de esta sección, pasa a ser exclusivamente sitio final,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 Además, addition, agregamos una, una definición, definición que hoy no existe en el manual, que es la definición de usuario final en sí. Es lo que sería el end user e que, e que e aparecía e antes e también en inglés e en el título e de la sección e anterior, e tal como está ahora. Previous, uh, y esta definición y es que consideramos usuario final end al, end al end suscriptor o cliente de un de un ISP. Igualmente, un usuario final es también el que recibe asignaciones directas del ACNI, es decir,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 Take tener que cambiar at las it. dos al mismo tiempo I'm no es muy fácil.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 Completely deleted. Y luego And hay then dos ajustes. Too.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 Bueno, hay, hay varios ejemplos eh, de que estos mismos cambios se han acometido en otros RIRS. Eh, ahí tengo la propuesta que en su momento lancé a Ripe, que hoy no es una propuesta, está aprobado desde hace tres años, si no me equivoco, y que es algo que está eh, en activo, como digo, en otros RIRS, con diferentes fórmulas, pero más o menos el cometido es el mismo. Eh, eh, había un par de comentarios, eh, si no recuerdo mal, en la lista y lo que voy a hacer es lo mismo que hice con una presentación anterior, que es eh, comentar estos, estos casos, ¿no? Talk o estos comentarios.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 que un sitio final que esté anunciando directamente en Internet debe de anunciar es un barra 48 y poco más. Eh, creo que con eso, sí, efectivamente, eh, podemos dar paso a Mariela, de, de moderador casi. Ahora, déjame dar la palabra a Mariela. Muchas gracias, Jordi. Vamos a invitar a Mariela, del estado de la UN para presentar análisis de impacto en cinco minutos. She has five minutes to do that. La próxima, Jordi, hacemos un sketch time, contigo. Jordi, we'll, we'll, porque haría uh, nada más y ahora tú. Bueno análisis, entonces, entonces impacto, actualización de definición de usuario y final. Estos son nuestros comentarios. El primero de ellos es que no vemos apropiado que se elimine la necesidad de una relación de o legal, sea legal o jurídica. El segundo es que no vemos apropiado tampoco que se elimine la palabra internet de proveedores de servicios. Creemos que eso da cabida a cualquier otra entidad intermediaria este, pueda hacer haciendo sus asignaciones a terceros, reiteramos que esta propuesta favorece de manera implícita la creación de nuevos NIRS, reiteramos porque ya lo dijimos en el análisis de impacto anterior, That, este, y creemos y que creemos esto estaría que se estaría dando sin la adecuada discusión en, en, en la comunidad. El, el cuarto punto que comentamos es que además es de que, todo, todo esto, to above, no es clara la definición, above, no definición the, que agrega eh, the, the, el the, autor the al final sobre el usuario no final. Y este, y este comentario es muy importante, lo voy a resaltar y leerlo más lento. En la primera versión, la primera versión hicimos un versión, llamado a que la comunidad se manifestara sobre esta propuesta para ver si esto es un problema más amplio. Bueno, en el momento de, que, de hacer, por lo menos de hacer el análisis de impacto no, había, no habían llegado estos comentarios. A partir de esta versión, entonces no nos volveremos a manifestar sobre esta propuesta y sucesivas versiones hasta que no haya una discusión de, de la comunidad hasta que la comunidad discúses Nuestras recomendaciones son no incluir terminología que no es utilizada en esta comunidad, como el IR y cliente, no son, no eso, no son términos que dentro de la comunidad. Y solicitamos al autor, eh, Jordi, por favor poner especial atención en el comentario 5, el que recién leí. Gracias. Esperen que me falta un slide, sí, y, es, y era importante, perdón, eh, impacto en el sistema de registro de otros sistemas, eh, lo que consideramos es que no es posible identificar impactos hoy por hoy con el nivel actual de detalles que tiene la propuesta, quizás o sea, en algún otro momento, pero no con este nivel de detalle. Gracias. Gracias Mariela. Gracias, um, ¿Tienes alguna presentación en ¿No respuesta al análisis de impacto? Damos pues, unos minutos. Adelante. Falta que cambien las slides Now, para poder verlo.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 que es of, o cliente, suscriptor con lo cual no se ha eliminado en client, absoluto, lo que pasa es que evidentemente uh, hay que leer la propuesta uh, so al completo, no parcialmente cada, cada parte de los cambios.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 o como lo queramos matters, llamar or, hay que utilizar o lo internet, correcto lo más correcto es utilizar lo correcto que con lo okay? cual con con global unicast addresses con lo cual eh, con, con so, la redacción actual en realidad estaríamos a, corrigiendo uh, un problema que drafting, sí, que se puede considerar que existe ahora mismo That eh, reiteramos que esta propuesta favorece de manera implícita so, la creación de nuevos NIR. En diversas oca ocasiones eh, he intentado and entender in several, del staff cómo están interpretando esto, porque yo I've por más que intento leer la propuesta de una manera objetiva yo no veo que haya nada que tenga que ver con los NIRS ni que cambie esa relación. No, any any relación. And, and no habla de ningún tipo de consolidación, and, and that that you, solo se hace referencia a una realidad. Un mismo usuario, misma entidad, no otras, misma entidad,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 yo no puedo desvelar quién es, I, I pero el staff names, tiene conocimiento de ello y no es la primera aware, ocasión en la que surgen este tipo de dudas. Por eso hacemos esta propuesta, no por otra razón, porque creemos que hay que aclararlo. Y con we, we think it needs to be eso creo que he terminado, si no mal recuerdo, Muchas gracias, Jordi. Bueno, vamos a entonces iniciar el tiempo de discusión so para esta propuesta. Discussion. Invitamos a todos a que participen. En la sala tenemos tres micrófonos en el, el Zoom the mediante Q&A y the pueden levantar la mano. iniciamos Zoom, el periodo, tendrán dos minutos para realizar su consulta y dos minutos para responder el autor. Eh, adelante, Alfredo. Okay. Bueno, Alfredo, está Alfredo es solamente para comentar un poco más de estadísticas, porque yo había estado hablando de números, que la cantidad de asignaciones que hacemos figures, por año de 6 es más 700, eh, de 700, cercanas a los 1.000, y yo por lo menos 100, como director de, de registro, registro puedo decir, decir que ese problema no lo hemos recibido en el área de registro del Es para debate. Gracias, Alfredo. Alfredo, yo recuerdo...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 Digamos, numerar was, uh, toda una organización que tenga múltiples sitios, it, lo cual, insisto, uh, si cualquiera de esos sitios necesita ser notado directamente, no es correcto. No, en, correct. Enviámelos. Well, you can send me those emails, chicos, you can no, forward no, no, no, no, me those okay. emails. I couldn't find any with my, looking no, uh, for them with my Patara, team. adelante. Patara. Sí. Hola, Ricardo Patara. Hello, Ricardo Patara. Bueno, como comenté en, en la lista, estoy contra sea, hay varios puntos eh, y una me queda claro On the cuál hand, sería preocupación, clear, la preocupación no. por si de la preocupación part parte really de la sesión se indica de la de la de la la de la la de la de la la la de la de la la misma cosa, in cosa, y la la la la política que viene a continuación, of the, the policy, para decidir a si la organización classificada si es clasificada como es usuario final y cuál es se ISP aplica. Si la, la, problemática la, la problemática ahí es en el título, quizás el título, es mejor maybe, solamente sacar en porque el objetivo de esta sesión es explicar si se considera una organización usuario. final. Is. Ahora, lo que yo no comprendo cuál es no la preocupación no veo un problema en ese sentido en ajustar el criterio Why para asignación de PDCs a los usuarios finales. Porque el texto indica que la tiene... Says, que asignar en 48 para cada hoy por hoy, no hay Nowadays, si más 48 más 48, 48 y ubicaciones o que no no eh, si, me acordé. Eh, mencionaste una política de read. read eh, de hecho hubo ahí un, un ajuste para aclarar el tema del insight, to, to the pero el criterio issue. para justificar la asignación, But el tamaño de la asignación sigue mismo, está alineado lo que uh, yo comenté. So la organización justifica recibir más que un 48, 48, está bien, no, no hay nada, que como está fine. sugerido, Nothing que cada insight de la organización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 It could be okay. Y ese cambio es el mismo que estamos haciendo en las secciones donde decimos que sea un barra 48 por 48 sitio. Porque lo que no tiene sentido es que digamos que un usuario puede tener múltiples sitios, sitios y permitamos, que es técnicamente incorrecto, que esos sitios sean menos de barra 48. Ojo que estamos hablando de usuario final de, de la ACNIC, directo de, de la ACNIC. No estamos hablando de un usuario residencial, que es otro tema diferente. Creo que eso nos queda claro a todos y nadie tiene duda. permite. La política actual no impide si más de No Paso aquí a la lista el texto de la política de lo, que yo aquí, en, en lo podemos ver perfectamente en la lista porque estoy seguro que aunque la relación no es la misma que en, en lo que yo estoy proponiendo, eh, el resultado es el mismo, que como mínimo se va a entregar un barra 48 a cualquier sitio final. Capaz que si miras solo ese párrafo te va a parecer así, pero es que a lo mejor ese cambio está aplicado en otro párrafo de la política de Richard. Luego lo podemos ver con tranquilidad si quieres y lo si mandamos a la lista y si estoy en un error no sex. tengo problema en reconocerlo en la lista. Vamos a la siguiente pregunta aquí, por favor. Me parece que el, que el cambio es bastante más que un cambio semántico de aclarar este, términos y introduce, me parece a mí, cambios profundos en la forma en que, en que se tratan los usuarios finales changes, y se asignan direcciones. La no obligación de, de agregar este, los espacios puede llevar a considerar, these, uh, a pesar spaces. de que... momento, se cortó. Raúl, se Raúl, cortó. Alguien ah, me, me alcanza un micrófono Hola, hola, hola. Sí, ahora. Tuve que bajar el micrófono porque el mundo es un el poquito el más alto. <laughs> este, creo que, okay. que cambia la forma en que se ha tratado tradicionalmente a los, a los end users. Entiendo que el IPv6 tiene diferencias a tratamiento IPv4, pero sí, creo yo comparto in in la preocupación TV de que esto da lugar a la creación de same una, una nueva, una, una, algo nuevo de, de registros administrativos, administrativos que eventualmente podrían ser incluso NIRS. Ya ha habido en el pasado entidades gubernamentales que han querido Direcciones para asignarlas dentro del, del, del propio gobierno, no puede decir que un gobierno es una entidad. Entonces, este, un, un gobierno podría recibir direcciones y 6 y reasignarlas a otra dependencia del gobierno, y sigue siendo la misma entidad, pero que hoy son tratadas como fuerzas finales diferentes. y o sea, sí da lugar a un nuevo tipo de. de, de, de de, de entidades For entities, que me parece que es un cambio profundo que daría para una discusión que es otra discusión totalmente por último y algo que, que no es la primera vez que voy a notar pero hay que ver que cada vez hay que abrir la mente en el sentido de que cada vez que hay distintas interpretaciones no es simplemente tratar de convencer al otro de que está entendiendo mal sino reconocer que hay algo que está mal si en el mismo texto varios entendemos cosas distintas porque el texto no es claro, Text, y a veces no es solamente the, pensar que la gente no leyó o que el cambio clear. está en otro párrafo. Que es un poco subestimar la capacidad de Raúl, esto que acabas de, las, de colegas, the decir in precisamente section. es en ambas are, direcciones. Es decir, es posible que yo tenga un error not, uh, en mi texto, pero también es posible que haya un error en el texto actual que person. no nos hemos dado right, cuenta antes. Está bien, saying, Raúl, está bien. Lo que pasa es que lo estoy diciendo que el cambio que estás proponiendo no es solamente un cambio de clarificación, de aclarar que es el es un, es un end cambio end que es más are. profundo, tal vez ese sea el objetivo pero las consecuencias y si me parece que algo está recogido en los comentarios del Estado abre puertas a otras claro, volvemos al mismo que decía hoy de mañana, esto después da lugar a cinco políticas más que presentamos el año que viene para aclarar las ambigüedades que estamos introduciendo en así como está me parece que es más la incertidumbre que genera As esto it que it mejorar o aclarar yo no estaba hablando de errores estaba hablando de interpretaciones yo no diría nunca que de interpretar no de nunca que hay una respuesta simplemente a esa propuesta y otros piensan otra cosa. Estamos diciendo lo mismo. Respecto sí. de la creación de NIR, vuelvo a explicar lo que, lo que he contestado al análisis de impacto. Hay una sección <tose> del manual que impide analysis. eso y esto no lo cambia. Y esa sección es la sección 1.9 que define asignar. Y básicamente lo que impide es que una entidad de gobierno, ejemplo concreto que se dio en el evento de Cuba, de La Habana, una entidad de gobierno esté utilizando direcciones como end user para entregarlas a otras entidades que son administrativamente diferentes. Es más, si esa entidad de gobierno es entidad. Gobierno es una entidad. Un gobierno provincial es una entidad, el gobierno tienen diferente NIT, RUT, como se le llama en cada país, son entidades administrativamente diferentes y eso lo tenemos resuelto en el 1.9. y este, eso entonces vamos a una, una análisis legal de eso. Lo que es claro, Rather than trying to clarify it, which was originally what it was conceived for, and I am in disagreement. Edmundo? Cáceres. comment. Edmundo Cáceres from Mexico. Closer to the mic, please. Edmundo mundo casales de Yer, México, Son de comentario. Eh, como lo comentaba As Ricardo y lo comentaba said, Pedro, la interpretación said, de la política que pensamos, used, no impide que a un usuario final le asignemos más espacio de un diálogo con el derecho, sino que. Sí, correcto. Right, right. Pero es que los usuarios, right. cuando lo leen, no están entendiendo it, esto. They no they todos los miembros entienden esto. Hay otro punto, por lo menos en la experiencia los solicitantes de espacio space, eh, muchas veces desconocen la, el manual de políticas. Eh, cuando nos han solicitado When espacio pues obviamente les pedimos una justificación space, pero cuando lo remitimos al manual de políticas para ellos es toda una sorpresa que existe el manual de políticas entonces that that en el argumento exists. de que a ellos lo leen y el se sentido de que que pueden más lo menos en los experiencia operativa en México not, uh, eh, nosotros no hemos encontrado ese caso que alguien nos diga oye es que tu manual dice que no me puedes dar más de bueno a nosotros no nos ha pasado be granted over a slash 48 that's never been the case hola buenas tardes eh, Eduardo Jiménez eh, asesor legal de la NAC quisiera hacer una pequeña aclaración sobre la persona pública en los gobiernos no, no lo tengo claro en los demás entities, gobiernos sure pero en el caso es, específico de Uruguay si bien puede tener un número de indicador fiscal ruto en el caso de Uruguay a todo, a de todo el estado uruguayo se, con se considera una sola persona o sea está para Creo que más que aclarar eh, I, I en turbia, no, no, no, perdón, en turbia no, porque es una, word este, is, but deja de aclarar y genera confusiones, porque está bien, pueden. Desconozco si los diferentes ministerios tienen un diferente no fiscal, pero todo el Estado uruguayo del concepto de derecho administrativo es uno solo. O sea que todo el Estado uruguayo podría poner direcciones para todos los organismos del Estado uruguayo, que me parece que no es lo que se está buscando. Efectivamente, pero eh, fíjate, Eduardo, que esto no lo estoy tocando con esta propuesta. Esto ya lo hemos modificado hace algunos años en una propuesta que modificó el concepto de subasignación, el 1.9, con lo cual esta propuesta no está modificando esto. Yo no conocía el caso de Uruguay. Eh, la verdad es que me sorprende, porque he trabajado en muchos otros gobiernos de la región y tienen un rut, un NIC, lo que sea diferente, eh, y son administrativamente diferentes ¿No? entidades, aunque sean jurídicamente una sola. Eh, no estoy diciendo, no, la verdad desconozco si tienen, root pero se genera la confusión. Pueden ser diferentes, pero pueden ser Somos una sola persona jurídica, y por ende. Entre es lo que digo, puede generar intermán, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero, pero insisto, en esta propuesta no se está modificando esto para evitar confusiones y sobre todo en esos casos lo que aplica es que a esa entidad se le trate no como un usuario final, sino como un ISP, porque se comporta como un ISP para las instituciones del gobierno. Es decir, es un caso diferente porque no se permite su pasividad. Yo no soy técnico, soy abogado. parece que estamos generando más confusión even greater confusion. Junto vamos a la última pregunta del micrófono recono de de 20 minutos de retraso. minutes late. Douglas, hello, I am Douglas Una from Brazil. Uh, meramente retórica es cuántas veces question? tuvimos eh, ciertamente estamos hablando de cosas correlatas. Cuántas veces sure tuvimos eh, solicitudes de usuarios finales para que ampliasen have have eh, su espacio de IPv6? En ese momento, un barra 48 que fue la primera, asignar para una cosa como un barra 40. Eso está directamente relacionado con que estamos hablando acá. Creo que no, porque no se trata de decir cuando un, un usuario final yeah. quiere ampliar el espacio, sino que directamente el texto de la política diga, But si un usuario quiere pedir the espacio, the policy, que entienda que tiene la opción de pedir un barra 48 space, para cada sitio. No es una ampliación, es inicial. Cierto, pero las asignaciones son maleables. Eh, eh, lo segundo punto es second que eh, esto es la segunda política que hablamos de una cuestión meramente de pequeñas interpretaciones y que nos tracen pequeñas interpretaciones que nos traen a un cambio de política, un workload bastante grande a para una pequeña workload, interpretación. Eso es algo que si no estoy enganada, existe una, una versión. That Así como ilustrado o comentado abroad, del manual de políticas sobre lo que es y lo que no es la intención de la política. A me, me acuerdo a algo, como material producido, mean, salvo por Nick, Nick the the Entonces, al invés de, de hacernos un gran esfuerzo so de una, un cambio de política, simplemente a veces alguna pequeña, comentario o orientaciones suplementarias o no, no alterando el texto original or de la política, puede ser lo suficiente para que eh, expanden, no espanten, no manden embora a, a personas que quieran someter so, solicitaciones de IPVC. Entonces, el objetivo final será cumplir y no, no estuviéramos acá peleando. Hasta donde yo sé, en la CNIC no existe esa no figura de aclaraciones uh, al manual de políticas. Hasta donde yo sé. No, no, no estoy cierto, pero me acuerdo de algo así y, y hace well, not, eh, una una sure, pequeña, es un trabajo más de marketing, Que eh, un trabajo administrativo y e tuviera un resultado effort, muy más efectivo así, la hablando con palabras simples, see, lo, la persona que tienen ah sí ah, ah, ah, ah, ah, ah es pero is solo una colocación, gracias, gracias. Bueno, vamos a dar como empezamos un poco tarde, okay, pero vamos a dar, mm, a late, eh, tenemos una pregunta en eh, que le damos la vamos a minutes, oportunidad a, a, a la persona on, a expresarse. Adelante, Franco. Tenemos una, un comentario de Fernando Freviani en portugués. Freviani Esta en propuesta por, de Jordi tiene sentido en la tentativa de actualizar varios puntos uh, de manual de políticas que de actualización. parece que el no no estado de LACNIC no consigue comprender parcialmente algunas de esas necesidades, algunas de las técnicas referentes a evolucionar para hacer llevar en contacto con la implementación Uh, evolution to take into account for ib deployment. deployment. I agree with many of the author's the concerns. So, we need to analyze this in further detail. Gracias, we should not disregard um, it as slightly. I agree with the spirit of the proposal. Well, if it just <laughs> got hotter in the, in the room. Oscar, adelante. Gracias, Oscar Robles. Eh, dos comentarios rápidos. Eh, asumiendo que efectivamente existen los casos que Jordi plantea, estamos hablando que son seis dentro de más de mil asignaciones de espacio y Insistimos, no nos ha llegado ninguna situación de eso, pero suponiendo que existen y que simplemente no se han atrevido a decirnoslo a de nosotros, estamos generando demasiada confusión para el 1% de los casos. el de los casos. ¿Qué significa? No significa que los tenemos que tenemos que atender, pero no, no necesariamente generando them. más confusión no, para el 99% them, que no ha tenido ese problema. En todo caso, los que In hoy tienen ya recursos e ingresan a Milacnic tienen en su consola de administración they un they botón uh, claramente evidente donde pueden solicitar más recursos sin a, a generarles esta confusión de la que estamos hablando. Y dice solicitar más recursos aún y cuando ya tenga recursos. Oscar, no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 The floor. Tenemos análisis de temperatura, ¿no? Listo. La medición de temperatura. Vamos a pedir al staff. Gracias, Gracias Jordi. Vamos a pedir al staff de la si nos dan una mano con, con el LACNIC sondeo. Staff to help us Bien, el poll tenemos listo. Vamos a esperar el poll en el Zoom, ahí está pronto. Bueno, aquellas personas que están a favor de esta propuesta, por favor, levante la mano Unos un Muchas gracias, pueden bajarlo. Aquellas, aquellas personas que estén en contra de esta propuesta, por favor, levante la mano. ¿Están Please en contra? Levanten la mano. Pueden bajarla, por favor. Can Muchas gracias. Aquellas personas que se abstienen Both a esta propuesta, por favor, levanten la mano. Who abstain. Raise your hand. Muchas gracias, pueden bajarla. Bueno, la propuesta LAC 2021-5 en su versión LAC, 2, actualización de definiciones de usuarios y sitio final, cumple sus ocho semanas we'll, uh, de discusión uh, el día 15 uh, de noviembre uh, del 2022, por lo que a partir de esa fecha y está dentro de dos semanas, 27, los moderadores vamos a estar then, notificando a la comunidad si esta propuesta alcanzó the consenso the o no. Invitamos a todos aquellos que no han opinado al respecto, that. lo hagan a través so de la lista de políticas. a los que no están suscritos, por favor se suscriben.